¿eh? Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos una invitada secreta porque no tengo, o sea, normalmente no conozco poco o casi nada de mis invitados, pero hoy es una excepción, no conozco nada de mi invitada. O sea, me recomendó un suscriptor, me dijo, "Paloma es una tía guay, entrevístala." Y dije, "Pues voy a entrevistar a Paloma." Así que Paloma, buenas tardes y cuéntame quién eres. Bueno, yo le prometí a este suscriptor que me presentaría diciendo que me llamo Paloma, que se me ha ido la olla y que no encuentro a Wally. <risa> Así que eh, esta soy yo. No, no, no. Eh, no, eh, todo esto viene porque tengo una casa de retiros que se llama La Olla de Walí, y que no tiene nada que ver con una olla, o sea, tiene, es una olla geográfica, eso sí. La olla, la olla de Wally. Sí, igualí viene porque se ve que la zona en la época de los árabes pues vale. estaba gobernada por un bueno, hay un cargo árabe que se llama Balí o algo así entonces fue derivando y de ahí la olla de Walí Balí, Ah, Balí, yo había escuchado Bisi pero Balí no... No, yo tampoco, ¿eh? yo fue pues, pues eso hablando con mi abuela de dónde salía este nombre tan raro De ¿Este nombre tan raro? Vale, vale, vale este no. Es un gobernador árabe o algo así ya lo busqué y sí, se parecía se escribe Balí, se escribe algo raro y bueno, tienes ¿no? okay. que, que ha evolucionado un poco raro. ¿Pero sabes cómo se escribe en realidad o es así? Ah, lo tengo eh. por mi web, de hecho. Eh, creo que se escribe. No, la, bueno, no, no sé cómo se escribe. Creo ¿Eh? que se escribe, o sea, se traduce en Wikipedia, está como balí con V y acento en la I. Vale. ¿Y sí. tú has dicho.? ¿Lo escribes así o has dicho yo lo voy a escribir no, con.? No, es que con hay, hay una placa en la casa que ya está mal escrito, o sea, ya. Ah, vale, o sea, que fue fácil, ¿no? Sí, mal escrito ya de entrada. <risa> Bueno, pues oye, muy buena presentación. Y entonces ahora te voy a hacer la gran pregunta que le hago a todos mis invitados y a partir de ahí vamos escarbando. Es decir, que quién es Paloma, de dónde viene, ¿vale? Y a dónde quiere llegar. Uf. Mira, ¿de dónde vengo? Pues de mi padre y de mi madre, no. De... Yo soy de Valencia. Vale. Y. Y vengo de, muchos, de muchas cosas, que justamente soy una persona que me he movido un montón, me he viajado mucho, no te sabría decir, o sea, he encontrado en mi vida la palabra multipotencial y, y pensé, joder, la de dinero que me he ahorrado en formaciones, ¿sabes? Si hubiera sabido esto. Ah, oye, pues mira, eso, eso a mí también me ha pasado. Eso de ser, ah, yo soy multipotencial o disperso de mierda, que también me lo han dicho mucho por supuesto, esta es la primera. Es que eres vale. muy experto, es que no te enfocas, es que no te aclaras con tu vida. Yo sí, sí que me aclaro, pero cada vez Eso es más lado <risa> Claro, claro, eso es el efecto, ¿cómo era? El efecto luciérnaga luz que vemos, luz que vamos. Sí, tal cual, tal cual. No, yo hubiera, yo lo digo, yo hubiera, yo hubiera sido feliz estudiando medicina, arquitectura, todo. Es que en el, vale. el momento de elegir carrera yo estudié turismo porque tenía de todo. Vale, ah, o sea que tú, pues vale, pues mira, ya, ya empezamos mira, ya empezamos a focalizar. Estudiaste turismo. Sí. Vale, ¿dónde? ¿En Valencia? En Valencia. Hice turismo vale. y luego, pues, la vida te lleva. Turi... En... Con turismo me fui a vivir a París. Vale. Y allí estuve, bueno, estuve de Erasmus y luego me quedé a trabajar. ¿De guía? Y... ¿De guía? ¿De guía no. turística? No, no, en un hotel. En un, en un hotel de lujo, de hecho. Vale. Fue bastante interesante. Ahí, ahí, ahí, ahí echando galones de. No el lujo. Luego, luego me he alejado de ese mundo y ya no ¿Y después de París entonces? Y entonces fue allí que dije a mí, a ver, yo estudio turismo porque me gustaba mucho la gente, me gustaba mucho el contacto con la gente y porque me gustaban los, me los idiomas y ya te digo, tenía de todo, o sea, estudiaba economía, de, o sea, todo, tenía de todo turismo eh, y entonces, pero ahí me di cuenta de que no que los idiomas me tiraban mucho, yo siempre había tenido facilidad y me molaba mucho el hacer de intérprete el... Vale. Todo esto. Y entonces ya volví y hice traducción. ¿Aquí otra vez en Valencia? Otra vez en Valencia, pero me volví a ir. ¿Y a dónde no, te fuiste? entonces? Yo, yo te tienes que mover. O sea. <risa> claro, claro. ¿Y de Valencia otra vez a dónde? Ahí me fui a, a Alemania, a Múnich. ¿A Múnich? Bien, bien. Buen, sí, sí. buen festival, el Octoverfest. Bueno, porque <risa> recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Eso es una guarrada, tú llévate tu jarra, pero... <risa> yo no lo conseguía, había demasiados militares ahí con armarios 2x2 dos dos que dije, va a ser que no me la puedo llevar No, es verdad es complicado, yo sí, yo siempre he tenido mucha gracia para, no sé, para engañar <risa> Oye, es que Tengo, eso, la, tengo eso, la colección de jarras de, de cada carpa sí, ostras. sí, sí, tengo la colección de las cinco, las cinco cervezas de, de Muni. Oye, eso, eso debería ser un evento Consigue las cinco, las cinco cervezas de las carpas de bueno, tal cual. No Fue como objetivo en aquel momento era como tengo, tengo que conseguir una de cada de cada, de cada casa oye sí. pues es, está está bien eh está bien eh sí. <risa> bueno sigue cuéntame cuéntame Alemania y, y de ahí pues pues pasé a nada estuve haciendo de traducción luego me metí en casualidades de la vida por una amiga en una ONG y entonces, bueno, y me salí un poco del mundo de la... Bueno, sí, siempre seguido haciendo traducción, siempre seguido ah. haciendo traducciones en realidad. Eh, pero el, el meterme en algo con valores, con... No, o sea, el, el aportar algo, pues a mí me di cuenta que decía, Joder, pues que trabajar cuando no tiene ningún sentido nada, ¿sabes? Pues como que le había perdido la gracia. Y entonces, bueno, me quedé en esta ONG hasta que... Bueno, hasta que mi jefa, no, no la han cerrado, la, la ONG sigue adelante, lo que pasa es que mi jefa decidió que, que no, que quería meterse más en, en política a, nivel, a otro nivel. Vale. Y luego era muy inestable, era muy inestable porque funcionaba por proyectos. Entonces yo, pues igual me pasaba dos años cobrando mientras eh, había un proyecto, pero se el proyecto y hasta que no escribiéramos otro, bueno, por unos temas y por otros, dije, oye, cuando me necesites? Yo estoy aquí Vale. y, y así hemos seguido. Y bueno, y ahora pues me metí en todo el tema online porque después de esto volví a, volví a España con, con mi pareja que la encontré en Múnich, no es vale. alemán. ¿Es alemán? No, no, no, es alemán. Ah, ah vale. Es de, de Barcelona. <risa> vale. Y allí ya me metí en una multinacional pero que me molaba mucho el, el enfoque de valores que tenía. Lo que pasa ah. es que luego pues ya con, cuando me quedé embarazada no, no cuajo la jornada reducida, bueno, no interesaba. Vale, cosas de la multinacional. Cosas, pues bien, cosas que pasan, ¿no? Sobre todo aquí. Y, y ya dije, oye, mira, que yo no quiero estar dando explicaciones a nadie de, de por qué hago, de por qué si puedo o no puedo cuidar a mi hija, si se pone enferma, de mis horarios, de tal. Y por entonces ya había empezado a ir a hablar de, de por aquel entonces, del Ángel Alegre y todos estos. Y ya dije, oye, si ¿sí hay gente que ha podido. Vale. Pues vamos allá. ¿Hiciste y algo de en... Ángel Alegre? ¿Eh? No, no hice nada con él, pero... Pero me metí en el mundo de la afiliación porque él tenía un artículo de eso y Google te espía, entonces yo, Google ya sabía que yo estaba buscando algo y me metí ahí un anuncio del típico gurú de entonces. De... <ríe> y dije, venga, pues voy a hacer la afiliación, yo sé de muchas cosas, me gustan muchas cosas, algo encontraré de lo que me apetezca hablar. Vale. Y por ahí empecé. Y empezaste a hacer un blog entonces para hacer afiliación. Y empecé por una web de, yo soy muy deportista y, un... y justo eh, yo he montado siempre mucho a caballo y ahí veía un hueco muy chulo. Porque yo tuve la suerte de, de estar con, bueno, con un señor que, que venía de Portugal y que tenía una filosofía muy de tema natural, pero que se podía enfocar muy bien al tema del concurso y así. Pero bueno, luego ya vi que no. que no, que no. Pero la filosofía era muy bonita. Vale, ¿y qué, qué filosofía era? Eh, básicamente es, eh, era ver el hecho de montar a caballo como un arte, no, como un, ¿no? no enfocado a, tanto al entrenamiento, sino... Eh, el buscar, con penetrarte lo suficiente con el caballo como uh -huh. para tú sentir lo que él siente. O sea, tú saber si, pues igual que tú te no te conoces, a sabes si hoy, hoy, estoy, hoy me encuentro mal, hoy estoy más apático y tal. Pues lo mismo, si tú eres capaz de entender lo que le pasa a tu caballo, vale es muy fácil que los entrenamientos y que todo esto funcionen mucho mejor, porque tú sabes cuándo pedir y cuándo dejar vale. que, el caballo, pues, que vaya más tranquilo. El vale. curso es distinto, o sea, es que hay tanta competitividad y se mueve tanta pasta que es, es muy complicado. Vale, vale, vale. Pero bueno, esa web no salió nunca, o sea, yo, es que yo soy muy poco tecnológica, yo <risa> me metí en todo esto y no, o sea, yo bueno. me acerco a un ordenador y peta. O sea, sí. Pues te va Ahora a tocar, te va a tocar, ¿eh? ordenadores, pero... no, no, yo igual, ¿eh? yo soy no, no, igual, yo herramientas no puedo con ellas, me, me superan. Sí, pues sí. nada, yo lo mismo, o sea, me cuesta un montón, de hecho, mira, porque tengo a Juan que sí que se le da un poco mejor y, y eran pero, por favor, ayúdame, que yo llevo, llevo dos días buscando, ¿no? Haciendo, incluso llegué a contratar a un señor que me que además fue un desastre porque, me, me, bueno, típico, ¿no? Con las webs siempre te timan. Sí. Sí, sí, cuando te hago eso, pero luego no no, no hizo nada. <coughs> eh, cuando no sabes, al principio es un rollo. No, claro, cuando no sabes. O sea, y entonces, y nada, no, esa web no salió no salió entonces me quedé muy frustrada y dije no, no, o sea yo tengo que lanzar una web como sea y justo pues empezó con esta casa que dijimos oye vamos a dedicarla a retiros porque al final es una casa muy chula yo he hecho hay retiros toda mi vida sin saber que eso se llamaba retiro pero cuéntanos lo de la casa porque yo estábamos hablando antes de la entrevista sí, pero de... la casa que, es, que aterrizaste en Valencia y dijiste ostras una casa no, es una casa familiar que tenemos de toda la vida vale de hecho, la construyó mi tatarabuelo con sus propias manos y los de la gente de alrededor. O sea, es una... Tú con... ¿Un tatarabuelo. Sí, sí, es del siglo XIX. Qué bueno. Eh, no, y entonces, eh, nada, pues justo estábamos en un momento en que decidimos montar algo ahí y digo, oye, vale, yo, te hago, la, yo hago la web. O sea, como sea, yo lanzo esta web en dos meses. Como, como, pero como sea, ¿eh? literal. Y la lancé, la lancé. Y entonces... Y la como ya, ya sabía algo de afiliación, ya dije, oye, pues la parte de. Le busco una parte de monetización y hago temas de yoga y así. Vale. Entonces, ahí está, tengo muchos artículos donde recomiendo productos de yoga. Y, y luego, pues la, la home y todo esto es para los retiros de la casa. Vale, vale. O sea, que tienes la página de retiros. ¿Cómo se llama? Venga, haz ahí cómo se llama tu página, tus cosas y todo eso. Aunque se luego llama... lo recordemos. Sí, se llama olladewally.com pero se escribe con G, U y luego Y, bueno, ya, es que ya te lo pondré y ya lo escribes tú, porque es <risa> O sea que así, así, escuchado, así, así escuchado no lo van a encontrar No, no, no no, lo van a encontrar yo te lo digo. No, o sea que ya ten, tienes que sí, meterle SEO sí, Muy raro, luego suena, luego suena porque suena como lo de Wally o, ¿sabes? Claro, pero y... ¿y, ¿y por qué la olla ahí de Wally? -E? Bueno, lo de Wally -E porque me dijiste que... Cuéntalo, cuéntalo porque claro, No, pues olla porque está en una olla geográfica Vale y... Y hoy se escribe con H, olla geográfica se escribe con H y con Y. Vale, ¿Y, y, tú, luego... ¿Y tú has escrito olla así o has escrito olla en plan de, co de cocina? No, ah, no, he escrito lo que, lo que como se llama la casa. Así es que además no, no me puedo salir de ahí porque hay un cartel que está pegado a la pared con cemento donde pone olla de Walid. <risa> ¿Olla de Walid desde, desde, desde el siglo XIX? Sí, de 1800. <risa> <¿Claro>? <risa> desde 1800. Claro. Desde 1800. Eh, no, y luego Walí es porque el, se ve que en la época de los árabes, pues Wally era, era un gobernador árabe. ¿Vale? No? No, antes. Ah, antes? de antes de darle al play, ¿no? Antes de darle al play. Esto es... Esto eh, es, en es, es un, o, se escribe Wally con, vale. con V y con acento en la I, creo, y entonces pues, ha ido degenerando la palabra y ya vale. se quedó Wally. No, me hace gracia porque juegas un poco con el, lo de dónde está Wally, -E, ¿no? Sí, bueno, esto es, esto es cosa de nuestro, nuestro suscriptor en común. Ah, sí, ah, vale. Claro, no, no muy... yo no juego con esto. Ah, pues no, a mí, a, a mí me suena eso. Olla de Wally -E y claro, pienso en Wally -E y ya digo, vale, pues ya, ya encontraré lo de la olla. No, no, no se escribe con, con G U A L Y. Vale, o sea que no tiene nada. No tiene nada que ver, nada que ver. Vale, y entonces, venga, y entonces ahora cuéntame, tú empiezas a hacer el blog, el, el, la afiliación, haces tu web, dices, venga, vale, y, ¿y qué haces para llegar a todo eso? Porque antes estábamos hablando que descubres el mundo del copy. Sí, yo, pues eso, ver, cuando te metes en la afiliación, la verdad es que lo, la, los nichos y todo esto es, es una pasada porque te meten de lleno un poco en todo, ¿no? O sea, haces, ¿Sí? haces, haces todo, es como las, las mejores prácticas que puedes hacer para el mundo online. Y ahí pues sí, descubrí el copy, descubrí el SEO, bueno el SEO evidentemente, y, y, y nada, y entonces ya, yo como había estudiado traducción ya me molaba lo de escribir y, y conectar y de hecho uno de los motivos por los que me salía la traducción era porque me parecía aburridísimo las cosas que traducía. o sea Para sí. que te lleve una traducción chula es tienes que hacer 200 muy aburridas claro, y no lo claro. puedes dar claro que tienes que ser súper fiel al texto, con lo cual no... Le puedes dar un poquito de tu estilo Pero Un poquito Y todo esto y dije bueno esto, Ahora aquí yo puedo escribir lo que Lo que quiera y Siempre me ha gustado bien, mucho escribir Y, y bueno pues, pues dije Oye pues adelante Y ahí descubrí el copy Empecé con como la mayoría no Con Mayer Tomasera que era la que se veía en aquel momento sí. y, y Yo ¿Hiciste, pensé ¿verdad? ¿Hiciste curso de ella? No, no hice curso de ella porque, bueno, lo tenía como reservado, ¿no? En el momento que tenga hueco, todo eso fue cuando nació mi hija, entonces tampoco tenía muchísimo tiempo. Lo tenías ahí en el carrito, ¿no? Sí, lo tenía ahí, Sí, sí, en plan, algún día, cuando encuentre un poquito de tiempo, unas vacaciones o lo que sea, ya lo haré. Pero entré por ahí rabro y a la semana ya tenía su curso. No, básicamente porque es infinitamente más barato que el de Maide, también. No, mira, yo no había ni comparado precios Es que no lo sabía pero, Bueno, depende, ¿sabes? Porque claro, Maider te da sus vídeos, el soporte, los ejercicios y todo eso Que luego IRRA también, pero de otra manera Ya, es otra manera, ¿no? Y, y ahí, fue, claro, ahí fue cuando descubriste un poco que te molaba el copy y, y la manera de hablar de IRRA, ¿no? ¿no? Bueno, la manera de hablar de IRRA no tiene nada que ver con la mía Pero, ¿No? pero <risa> o sea, yo entré, pues como todo el mundo, en la lista de IRRA Y yo, pues que soy mucho más comedida <risa> pensé, ¿este tío? ¿Pero de qué va? <risa> y a la semana tenía su curso y dije, no, no, o sea, es que evidentemente tengo que, tengo que aprender con él. Claro, Como dice Irma, que... ¿no? Cada uno con su estilo y cada uno con sí. su... esto. Y este es, esta es mi relación con el copy. Al final es por, por Irra Bravo y por Álvaro Sánchez. Claro. Álvaro Sánchez, claro, también lo conozco. Y sí, evidentemente... y con Álvaro Sánchez entramos por el tema SEO, ¿sabes? Que vale. encontró mi marido por ahí y sí. dijo, ostras, este tío mola bastante. Y bueno, yo empecé con bueno. el newsletter porque él estaba en lo... De cuando Álvaro estaba lanzando la suscripción de Gente, Inven de Gente Invencible, sí. eh, Juan entró hoy bueno, esto, estaba por ahí y me dijo, voy a entrar. Y yo, ¿Cuánto vale? Me dice, estoy, ni de, o sea, todo esto de me dice, que sí, que sí, que es imposible que no lo pagues, o sea, que lo pagamos. Y entonces me iba pasando los emails, los, que, los de venta, ¿no? Los del principio. Y yo decía, al final... Yo, que me paso la vida buscando metáforas por la vida y que veo un aprendizaje en todo, ¿sabes? Digo, esto yo lo puedo hacer muy fácil. Sí, mira, mira, ahora aquí mira, todo de es gente invencible. Todo lo tengo todo por pero cierto, esta, imprimes, esta, ¿no? esta entrevista la va a patrocinar Álvaro Sánchez ah, y Ira Bravo, que lo sepáis, porque vamos, estamos hablando de vosotros dos, porque soy. Sois... Claro que cuando digo que esto lo puedo hacer yo fácil, o sea, ni se me ocurre compararme con la manera de escribir de Álvaro Sánchez. O sea... Bueno, pero sí. Aprendí, aprendiz, aprendiz. Bueno, pero oye, al final eterno aprendí. Eso eso lo dije yo el otro día en el evento que estuve de lo de egoísta. Que estando en esos sitios y leyendo a gente como todos los que fueron allí, te das cuenta de lo que, que sabes mucho más de lo que tú te crees, pero mucho más. Leyendo a gente del mundillo y a ciertos tal, porque leer por leer no lees, pero si empiezas a leer a gente que, que está en más, aprendes mucho. Sí, sí. No, pues esto además, o sea, llegó en el, en el momento justo porque había, esto era 2021. Vale. No, 2020-2021, no, no, porque lo de Álvaro fue después de la pandemia. Y yo justo en la pandemia, eh, a raíz de la web, me había escrito y mis muchísima gente, pero no te puedes imaginar, uh -huh. eh, tocando fondo. Pero tocando fondo, que algunos decías, vale, sí, entiendo que toques fondo con todo lo que te está pasando en tu vida, yo también tocaría. Pero otros, en situaciones muy normales, como las que habíamos vivido cualquiera, ¿sabes? O sea, vale. Yo sí, decía, sí, sí, ostras, yo pues como he tenido la suerte de, o, la, o la mala suerte, ¿no? De haber pasado tanto tiempo en esta casa sola A ver, yo tengo un hermano, ¿no? Pero aunque jugaba a veces Pero otras veces pues estaba mucho al Final, pues el chico y yo chica, cada uno de Nuestras cositas y un ratito juntos Pero otro por pues, separado y también me ha gustado mucho Pues ahí, en esa casa lo hemos hecho todos nosotros Pintar, barnizar, recuperar muebles Todo esto y a mí me encanta vale. Entonces te da para reflexionar mucho Pensar mucho, estar mucho tiempo contigo En silencio y entonces todo esto, yo decía, ostras, pues gracias a esto, ya que he leído, yo soy una lectora de las de esconderme los libros debajo porque se suponía que tenía que estar estudiando. Sí, sí. Y, y yo creo que todo este combo, dije, ostras, yo tengo, al final yo tengo todas las herramientas que, que la gente necesita para salir de esto y ellos no, ellos no las tienen y yo sí. Y ah. yo pensaba que era todo como muy lógico, pero al, al recibir tanta gente, que, que como que no, y coño, pues... Pues voy a, no sé, voy, voy a ver si, si puedo darles ¿no? unos pequeños. Pero tú no puedes convencer en un email a alguien de que su vida tampoco es tan horrible. Pero claro. así que, pues, viendo lo que hacía, en mi cabeza, ¡pum! Algo hizo. Dije, pues puedo hacer esto, puedo mandar emails y. ¿Y entonces por, entonces por eso hiciste la newsletter? Porque das, consejo, newsletter, das, consejo de, la new das consejos de vida o qué? Sí, sí. O sea, al final es cómo enfocar, ¿no? El cómo enfocar tu vida o las cosas que te pasan. Y, y, y, y sobre todo es que yo creo que el, al meterme también en el mundo del desarrollo personal, que siempre he estado metida de alguna manera, porque en mi casa hay libros muy filosóficos y muy chulos de, de siempre, ¿no? Entonces es algo que, que no, no me era ajeno. Pero sí que es verdad que, que me daba cuenta de que en muchos, muchos libros, ¿no? Todos de, de, de autoayuda, desarrollo, ¿no? De, Autoconocimiento y todo eso, decía, es que aquí se están dejando cosas muy importantes y de, de hecho esto tampoco sirve del todo, o sea, no, el propósito, no tienes que encontrar tu propósito, el propósito es que era el, el tema, vamos, clave, todo el mundo no sé qué hago aquí, ni cuál es mi propósito y mi misión en la vida y tú no necesitas una misión en la vida, o sea, no tienes que irte no, a la India a, a salvar niños, ¿sabes? Eso depende de, de lo que tú quieras hacer, pero es que tu propósito en la vida es simplemente seguir avanzando, seguir creciendo con lo que te venga. Y, y vivir de la mejor manera posible, o sea, ya te digo, no necesitas ser misionero para, claro. para tener un motivo por el que vivir. o sea, Claro, pero a ver, tú estás diciendo que, que has estado sola, escuchándote y demás, y eso es lo que le falta a mucha gente. Claro, yo creo que la gente vive como muy, ¿no? Con un terbellino constante, la vida se le pasa así, sin, sin pararse a pensar nada, y yo era algo pues que como... Pues eso, que por, por haber pasado tanto tiempo sola siempre siempre lo había tenido muy presente, siempre sabido no a dónde voy, porque yo ahora me dices de dónde vienes y a dónde vas, que yo no sé a dónde voy, yo qué sé, yo ahora mismo sabía que quería tener una familia, ahora mismo tengo una familia y ahora mismo pues sacar adelante a mi familia, cuando pase eso no sé. Claro, pero por ejemplo la has embarca en el proyecto, ¿no? De de, claro. tu, de tu casa de retiros, ¿no? Exacto. Bueno, yo estoy apalancada en varias webs de afiliación, eh, sí. la mayoría me van mal, una me va muy bien, entonces en esa sí. <ríe> Al final claro, Y es la, la de yoga No, es la de es que yoga son productos muy baratos Vale Entonces necesito mucha visita para que eso me dé Y luego el, el, la parte de, de Monetización de la web la he dejado bastante De lado, porque me va muy bien Una que tengo de muebles De muebles, vale eh. Vale, vale pues okay. pues claro, Pero el tema de afiliación, mira, vamos a hablar de eso Porque yo creo que no he hablado casi con nadie En mis entrevistas, el tema de afiliación Es complicado, porque tienes que estar muy pendiente O no es muy complicado y de hecho a mí me va bien por una marca en concreto, bueno, Amazon y una marca en concreto que me va muy bien y yo creo que las demás me timan porque muchas de las otras marcas con las que trabajo tienen más clics sí. <ríe> y, y, y no, no me dan casi nada, o, ¿sabes? Pero ah. hay una marca en concreto más, Amazon, que sí que más o menos me permite estar ahí pues relativamente, no, a ver, no tengo mi sueldo que tenía... Cuando volví aquí, que era directora de comunicación. Okay, o sea, claro. que necesito que me permite pues, son mis gastos y aportar algo mi, a mi casa, pero ya está. Claro, vale, vale, vale. Bueno, pero y el tema. ¿y el... No, no soy, no soy Álvaro Sánchez que, o sabes, o cualquiera de estos ah. que pueden ganar 2.000 mil euros o tres o 10.000 al mes con afiliación. No, no. Claro. O sea, a mí lo que me ha permitido esta web es apalancarme en esto y luego, pues, poder ir viendo dónde pongo el resto de los huevitos, ¿no? ¿En ¿Qué claro. Y una cosa, la casa de retiro la hiciste antes de la pandemia o después. Eh, justo antes de la pandemia y entonces cómo afectó a eso porque claro o sea dijiste claro. vaya vaya si no tengo no no pues dejamos de hacer retiros pero al final una, la parte de los retiros es para, se, queda, se la queda la casa o sea es una, las casas antiguas son pozos sin fondos eso claro es, es constante o sea cuando nos ha caído un muro se han caído unas tejas cuando no han salido unas boteras nuevas cuando no hay que cambiar este suelo o sea, o sea es que es es constante ya a ver, o tienes una millonada que dices, venga, me reformo la casa y ya está. Claro. O no, hay que... Ahora hemos cambiado unas ventanas que eran de 1800 todavía. Que a mí estos cambios me dan una pena de... Joder, yo tenía ventanas de 1800, que eran muchos. Pero claro, entraban bichos por las, por el, entre la ventana y el cristal. Claro. <ríe> <risa> de, de tamaño, o sea. Claro, no, no, es, es, es curioso, pero claro, te, te vino la pandemia, claro, tuviste que cerrar no, no, como... Es, y, malos, y... Tampoco pasa nada porque no es una casa que esté... O sea, el objetivo de la casa no es el negocio, es simplemente sacarla adelante y compartirla. Entonces tampoco, tampoco nos supuso un gran... Oh, qué horror, nos hemos metido aquí, ¿no? Mi padre tiene su trabajo, claro. cada uno tiene nuestras cosas. Vale. Y pues, simplemente, pues claro, evidentemente las, los arreglos van más lentos. Claro. No, pero a ver, yo qué sé. Yo tengo una amiga que vive en un pueblo aislado en las montañas y ha montado una escuela de que están construyendo un pueblo entero, todo con productos de la tierra, por decirlo así, y hacen arquitectura natural y demás y tal, y hacen cursos de formación y están haciendo el pueblo entero. O sea, ah. que, la pandemia, ya estaban aislados sin pandemia, la pandemia les da igual, pero luego ya han montado web, han hecho cosas y están, mm. ya tienen cursos de formación de, de, de, de... vamos. A mí, de hecho, con la pandemia, la, de, la web de Yoa, que era la primera que hice... De afiliación, ahí sí que me, me iba muy bien. O sea, vale. yo me puse a tirar un montón. Fue ahí que No sé qué. Y tuve la suerte de que, no sé a quién lo escuché decir. Mi gran error fue no, no pedir los emails desde el principio o algo así. Y yo, pues lo tenía como ahí medio escondido, pero sí que se apuntaba a gente, porque los artículos que tenía, pues encajaban, ¿no? O sea, yo, vale. pues hablar de propósito de vida, de la, yo que sé, de la autoestima, de, de mmm, la felicidad, ¿no? Típico que te llevaba gente por ahí y si llegaban al final pues lo veían y se apuntaban. Vale. Yo empecé en Twitter pues con 30 suscriptores o algo así. capre y, y se, claro, y claro sin haber estudiado nada de coach ni nada, ni psicología, tú, ahí, tu vida... Tengo, porque había leído muchísimo, o sea, yo todo ese conocimiento lo tenía sin, sin haberlo buscado. Claro. O sea, de manera natural, o sea, ya te digo, pues por, por, porque y pues, que siempre me ha gustado, ¿eh? o sea siempre me ha gustado la gente, siempre me ha gustado mucho observar, escuchar. Hoy estoy hablando un montón, pero normalmente yo soy más de escuchar. Sí, o okay? que, bueno, yo, yo también, sí, sí. O sea, bueno, yo normalmente en mis entrevistas hago igual, bueno, yo escucho y lo que me contéis, porque claro, la entrevista eres tú, la que tienes que hablar eres tú, yo, yo y mi audiencia somos los que escuchamos. Yo, yo por no dejarte que colgado, pero sí, ¿no? sí, normalmente, sí, sí, en mi grupo de amigas soy de las que más callo, siempre escucho mucho. Claro, ah, pero porque estás todo el rato rumiando. Sí, no sé, sí, no, no, no, sí, supongo que sí, estaré rumiando, ¿eh? Pero sobre lo que me entonces yo creo que de alguna manera el, el saber escuchar, el, el haber leído tanto y todo, y el, y el haber tenido las herramientas para salir de... A ver, yo tampoco he vivido grandes desgracias en mi vida, por suerte, pero el haber sabido salir de casi todo, ¿sabes? Pues... Claro. Bueno, pero antes estábamos hablando de tu, o sea, bueno, hemos hablado antes de que si multipotencial y demás y tal, ¿crees que es una ventaja? ¿Crees que es una desventaja? Da igual. Da igual. O sea, creo que es más complicado porque tienes más, al final te gusta, es mucho más difícil elegir. Y hasta que encuentras, ¿no? Mucho, los, ¿no? Los grandes, los gurús de estos, ¿no? Te dicen, no, porque mezclas y encuentras tú. Yo no, no, sé, no sé muy bien, o sea, claro. no sé muy bien cómo mezclar todo esto. Y al final me he ido metiendo, ¿no? Donde, donde he querido llegar. O sea, al final yo, yo tuve mi hija, decidí que no quería estar dando explicaciones a nadie. Y dije, a ver, ¿qué me puede dar la libertad de, de ganar mi dinero y de cuidar, a la, ¿no? y, de, y de a la vez poder estar donde quiero estar? Claro. Mi prioridad principal pues para mí, ¿eh? luego cada una se lo monta como, como le como gusta como, claro. y, y con lo que le pide el cuerpo. no A mí me pedía estar, yo no quería que fuera una chica recoger a mis hijos al cole y volver a, a las 7 de la tarde, que tengo un mogollón de amigas así ¿eh? y tan felices, pero yo claro. pues no era mi estilo. Claro. Y entonces, no, pero... Yo siempre a claro, ¿qué quiero, ¿no? cuál era mi prioridad y he montado el resto de mi vida en función de eso, sí, sí, con las cosas que tenía. Claro, lo malo es que cuando tu prioridad crezca y te diga, mamá, me voy por ahí, dices, tú me cago en la leche. Pues no, pues <ríe> es el momento de organizar mis retiros, porque ya nosotros ahora buscamos, o sea, buscamos y seleccionamos gente que quiere hacer el retiro con nosotros, o sea, no, no cogemos a cualquiera. Vale, ah, bueno, y, o sea, cuéntame, cuéntame un poco el tema de los retiros, cómo lo hacéis. O sea, hay que reinar un bueno, formulario. Bueno, estamos y, a casa ¿sí? y estamos, o sea, yo, bueno, normalmente yo no, porque yo vivo lejos, pero están. Son mis, mis padres, ¿sabes? Mi madre, sí pues hay que cocinar, mi madre lo hace porque cocina de muerte. Uh -huh. y, y mi padre está, pues, porque al final es una casa antigua, funciona es todo autosuficiente, pozo bueno, pozo no aljibe, eh, placas, placas solares, está, estamos desconectados de todo. O sea, hasta hace seis o siete años íbamos con velas a las habitaciones. Había luz vale. en el comercio, en la cocina y en los baños. ¡Está qué guapo! Sí, sí. No, no, es, es auténtico. Ahora ya tenéis hasta es wifi, mío, ¿no? Tío. Y ya perdió sentido. ¿El qué? Digo que ahora ya tenéis hasta wifi y ya perdió un poco de encanto. Eh, tenemos wifi, pero solo en, en, un, en una habitación de la casa, que es en el comedor. Bueno. No pero sí, no, llega, no hay cobertura, casi. No, no hay casi cobertura. Claro, a ver, una cosa. Es que, a ver, la esencia del retiro, ¿cuál es? Retirarse y desconectar. Desconectar. No, mi, mi padre sí que puso luz, pero porque... Ellos veían que se iban haciendo mayores, que las velas lo veían un poco peligroso. Mi abuela, que murió el año pasado, pero eh, pues también, como venía con nosotros, les daba cosa que fuera mi abuela con la vela ahí temblando. Ya. Y dijo, ponemos luz, ¿no? Sí, pero fíjate, la, las luces, o sea, tú al final, si quieres hacer la gracia, la luz está lejos de la mesita de noche. Tú no puedes apagarla desde tu cama, la luz. Ah, vale. Entonces, al entrar en la habitación... Y entonces tú pues, entras, ¿no? te alumbras, si quieres, y ya te enciendes tu velita y la dejas ahí. Ah, la la bueno. última era no tener que ir con la, con la velita por ahí. <ríe> ¿Y, entonces, ¿Y entonces cómo hacéis para captar gente para el retiro y demás? Pues ahora ya, ahora ya no, la verdad es que no nos ha conocido bastante gente y no, no captamos mucho. Al principio mi padre fue llamando ¿no? por la zona de, de Ruzafa de Valencia, que hay un montón de centros de yoga. Uh -huh. y ahí sacamos a, a la primera un, que se llama Erika y que viene cada año o sea, y, y, y ahora pues al principio empezamos con ella y lo, lo verdad es que era una mujer tan auténtica que ya teníamos muy claro que pues que luego bueno en mi web lo tengo la historia de y, y como esa muchísimas de gente que llega ay es que esto pero o sea sí. gente como muy poca auténtica que, que trata sus hablan de sus de sus alumnos como como si fueran borregos o sea Ah, eso, eso me suena de algo de eso sí, que no que te venden como, ah, no sé qué, pero en realidad sí, no. no. Y a lo mejor, o sea, se, en vez de decirte, a ver, que yo, que yo entiendo que haya críticas y eso se puede hablar, porque lo primero que se hace es enseñar la casa y luego, oye, ¿esto cómo lo podemos solucionar? O como tal, o, o esto sí, esto no, está por ejemplo, la primera en la que entramos es que era. Todo era maravilloso para ella. O sea, era. Los problemas los veíamos nosotros, en plan, oye, ¿y esto? ¿Esto, ¿esto cómo lo vas a solucionar? Nosotros no tenemos solución para esto. Ah, no, no pasa nada. Esto ya no... O sea, bueno, es que todo era, o sea, todo era perfecto. Y luego nos hemos encontrado con gente que al revés. O sea, que sí que querían hacerlo porque les gustaba el sitio y porque el sitio es muy especial. Uh -huh. pero, pero que todo eran problemas y, y críticas. Y, o sea, críticas no, pero como que ya las veías que decías, ¿cómo esta persona va a conectar con su. no ¿Cómo uh -huh. va a conectar si, si habla de ellos a sus espaldas de esta manera? ¿no? Los soltamos por aquí y luego. Y entonces, claro, ¿hacéis un formulario? Me has dicho antes que hacéis como... No, los conocemos, en... no, hablamos con ellos por teléfono y los conocemos en persona, a ver, por teléfono normalmente, a no ser que hagas una entrevista tampoco, yo, o sea, de entrada nosotros confiamos totalmente en la gente que viene y luego aparte, no, o sea, yo acepto completamente cada uno es como es, ¿no? Y la vale. gente no, no lo hace mal adrede ni, ni por criticar, ni por nada, pero simplemente sí que buscamos esa autenticidad, eh, o sea, que haya, sea gente que siente lo que hace. Vale. Y no que lo hace porque ha encontrado ahí su negocio, ¿sabes? y ya. Bueno, que, que en el fondo también, ¿no? Porque hay gente que, que, que puede sentir lo que hace, pero también dirá, oye, también tengo que monetizar un poco esto, que si no... Sí, pero si lo haces desde el respeto un poco. Ya. O sea, de verdad, es que nos hemos encontrado con gente del mundo del yo que dices, pero ¿tú estás segura de que a ti te va bien esto? Que son, que son pseudo gurús, ¿no? Sí, o que se les ha subido, o que el, Bueno, no sé, no, no tienen. No sé cómo decirte, porque al final, autenticidad, ¿no? O sea, eh, auténticos somos todos, cada uno es como es y, y es lo que hay. Pero sí que es verdad que, pues que quizás les veías que lo que, que, lo que ellos. No, Esta, bueno, la que tengo en la web de Es que fue súper feo, porque iba diciendo por ahí, no, les pegamos la chapa. O sea, yo nunca diría que yo pego la chapa. Yo cuento cosas que, que siento que me han pasado, que les pegamos la chapa. O sea, en claro, plan, estamos aquí... Tú, tú vas, no sé, tú vas y hablas de, de algo pues de desarrollo personal. Hay gente que está buscando salir de un pozo heavy, claro, ¿sabes? Claro. Y no vas a pegarle la chapa a un tío que está saliendo de un pozo. ¿Te has, te has encontrado, te has encontrado con, Antes has dicho que te, había gente que te escribía y decía, madre mía, ¿te has encontrado casos de decir, ostras, o sea, sí, Y yo, yo me he encontrado casos de, de, de mandar de decir, mira, tú no necesitas un retiro, tú necesitas acompañamiento. Claro. no porque a ver una cosa crees que es más fácil contar cosas eh, problemones gordos a alguien que no conoces que a alguien que conoces porque que me muchísimo cómo ¿no? la gente se abre escribiendo una web que no saben ni cómo soy ni quién soy ni, ni qué hago no sabían ni que yo, claro ni que yo escribía ni nada que igual lo estabas leyendo y decía vaya chapa me está soltando <risa> Bueno, entonces no me escribes, ¿no? No, pero que, que, que es curioso, ¿no? Porque yo creo que eso yo creo que eso en las redes pasa, ¿eh? De no conoces a alguien y de repente le mandas un mail, le cuentas cosas que dices, madre mía, no, no solo contan a mi madre, que lo estoy contando a ti, no sé ni quién eres. Pero por eso, porque pierdes esa vergüenza. Bueno, a ver, yo creo que es como que, perder, que no te sientes no siente juzgado porque como no te conoce, no te va a juzgar. Exacto. Totalmente, no te sientes juzgado. Es que una persona es totalmente distinta en su entorno claro. que, que con desconocidos. Mira, esto es lo que yo más he valorado de, de salir fuera, de vivir en otros países, porque de repente descubres una, un nuevo yo. Claro. O sea, yo, yo. Al final tu, tu entorno está súper encorsetado en lo que la gente ya piensa, en la imagen que tú ya has dado ¿no? y de alguna manera el cerebro te pide ser consecuente con lo que esa gente piensa de ti y con lo que tú ya has mostrado. Entonces claro. cuesta mucho salir de ahí. Claro, es que es, eso es una cosa, yo siempre recomiendo a todo el mundo viajar, porque viajar, eh, claro, es que yo soy un poco como tú, a mí me encanta conocer gente, hablar, culturas y demás, y claro, yo creo que viajar abre mucho tu mente en ese aspecto de decir, pues yo quería esto y resulta que, no sé, es, es, es diferente, es diferente, Entonces, te, te hace tener muchas no sé, ver todo de, de muchas maneras, Sí, sí, no, completamente. Y, y ya te digo yo, o sea, es cuando he vuelto de vivir fuera varios años que, que me han dicho, ostras, tío, cómo has cambiado. Sí. Y es verdad, porque hay cosas que nunca me hubiera atrevido a hacer en, en mi entorno y que uh -huh. allí me salían solas. O... Claro. Y entonces la gente se piensa que has cambiado, igual no has cambiado, igual simplemente has, has podido poner en práctica tu nuevo yo, ¿no? Bueno, claro. Es que, es que es eso también, porque a lo mejor has evolucionado. Sí, y no ya. te has permitido mostrarlo, que es lo que yo creo que pasa, que tú evolucionas, pero como ya estás tan encorsetado en tu esto, como que claro. cuesta mucho salir de, del armario. Casi. Bueno, sí, sí, no, no, sí, te entiendo, te entiendo, pero al final vas, ya verás, tú vas a acabar hablando de filosofía. O sea que, no, es verdad, porque yo... Yo no sé con quién hablaba unos entrevistados que yo antes, hace muchos años, siempre me leía todos los años Siddhartha, porque me encanta. Y era como hablar así, leértelo y tal. Y dice, bueno, es un libro muy cortito. Y digo, hombre, es un libro muy cortito, pero. Muy denso. Cada, cada, le dije, yo digo, es el libro de los libros más densos que me he leído nunca. No, sí. bueno, se lee. Y yo, y yo claro, decía, no. Esto, cada, cada párrafo, conforme lo vas leyendo cada año, es totalmente distinto. Cuando sí. habla del río con Govinda y todo eso y tal. O sea, es que no tiene nada que ver si lo leo, no, no, si lo digo, leo ahora. Una tercera vez, porque cada vez que lo leo digo, me estoy perdiendo cosas. O sea, lo veo, veo que me estoy perdiendo cosas y, y cosas importantes que no logro entender. Que no claro. logro, sé que aquí hay algo y no lo estoy sacando. Claro que es, pues luego cuando, cuando me dijo, no, sé es un libro muy corto. Y yo dije... Digo, a mí me pareció un libro súper denso, eterno, y luego lo miré y dije "Hostia, es verdad, es así! Y, sí, y aún así, y pero dije... ¿Pero es una semana? ¿Dedicando sí, sí. una o dos? Claro, pero y dije no, no, digo, pues yo aquí he estado en plan de decir, es aquí esto! Y esto, y, y tal. Y lo recomendé, pero, y es curioso, porque vas cambiando, vas evolucionando, bueno, hay gente que involuciona, o sea, pero... <risa> que va para atrás en vez de para adelante, o sea, <risa> que de, depende de su propósito, ¿no? Exacto. No, a veces hay que volver atrás para avanzar un poco mejor por otro lado. No, sí, sí. Oye, está muy bien esto que has dicho tú de que mmm, mucha gente se siente perdida porque oh, es que no sé cuál es mi propósito de vida. O sea, a lo mejor no, tu propósito es vivirla. O sea, ahí ya está. es el propósito común. O sea, hay dos propósitos que tenemos todos, que es sobrevivir y vivir lo mejor posible. O sea, Además, se complementan. Claro, <risa> no, bueno, porque ¿para qué vas a vivir más? ¿Para qué vas a sobrevivir si te tuvieras una mierda, no? <risa> no, es, está claro, está claro. Y entonces tu objetivo, o sea, final, retiros y newsletter. Exacto, ahora yo estoy disfrutando mucho, al final lo de la afiliación ya te digo, o sea, es, está pillado con pinzas ¿eh? ahora mismo, porque además tú no tienes ningún control, solo, yo ya te digo, yo creo que hay marcas que me, que me timan, o sea, yo claro. creo que se vendiendo, porque ellas no me lo están reconociendo o que me dicen, no, es que luego han por este anuncio. Ya. A ver, si tú le pones. En el... No, o es que han aplicado este código ya, pero si lo tienes en tu web claro. ese código, nada más entrar, entonces es absurdo. O sea, no. No, no sé cómo va, no, no sé cómo va, pero yo sé que ahí hay algunas que no me. Están tienes, que indagar, tienes que indagar más. No, porque no, no se puede, o sea, tú no puedes. Ya. El problema es que tú tienes cero control o sea, te, claro. y eso a mí no me gusta, a mí no me gusta no, no poder controlar. Y entonces con la newsletter te sientes súper feliz porque puedes ahí... Estoy muy feliz porque ha tenido un crecimiento brutal, estoy empezando a hacer colaboraciones ahora que he visto que digo, ostras, pues me molaría hacerla crecer porque me gusta mucho escribir sobre esto, uh -huh. a la gente le llega, tengo muy buenos feedbacks y, y digo, pues ostras, pues, pues voy, a, voy a llegar a más gente no al final. Y luego también porque creo que el, en el desarrollo personal, que es donde yo estoy en, con esto, eh, hay una corriente muy heavy y muy individualista, y yo creo que el individualismo al final lleva, te lleva a la nada, o sea, te lleva al pozo sin fondo a meterte cada vez más ahí dentro. Y la gente está perdiendo un poco de vista los demás, ¿no? Entonces, de tanto mirarte el ombligo, al final, pues claro, tus son tus problemas, tú, tú, tú, tú, tú, qué horror, yo. En cambio, si miras un poco a tu alrededor, ¿no? Si levantas un poco la vista y dices, oye, pues igual lo mío tampoco es para tanto. Claro, pues mira, ese tema es muy interesante que hables porque ya no, ya no sé si seguimos, pero hace poco o hace, antes de la pandemia empezaba la era acuario, que la era acuario es como que era mucho más, es una era que era, no sé si seguirá, ¿eh? que es más colaborativa, más de grupo y más de mirar hacia otras personas, pero con todo esto de la pandemia pilló ahí yo creo que en el fondo a los gobernantes o gentes de arriba le viene bien que cada vez seamos más individuales porque no hacemos PIB. No, no tengo ni idea a nivel, nivel conspiranótico y político. No, y no pero que la tendencia es esa. O sea, tú... La tendencia es totalmente esa. No, es verdad que no, no sé no sé muy bien por qué. Es verdad que hay una tendencia a que la gente se mira poco a sí mismo porque están metidos en el aboraje, en el consumismo, en... Mirar a otros, mirar a otros, pero en plan mal, en plan para compararse, para ser como ellos, cuando a lo mejor no tiene por qué, ¿sabes? Claro. Entonces, aquí hay, bueno, hay que encontrar un poco el equilibrio, pero sí que es verdad que la gente que se ha metido al desarrollo personal es todo el rato buscarse su chuleta con sus características, no, yo soy así, asá, y entonces es total y, y, y no, o sea, se trata de, es verdad que hay que identificar qué cosas quieres mejorar de ti, o sea, uh -huh. yo... Por ejemplo, evidentemente siempre hay cosas que tengo que mejorar y siempre lo digo, ¿eh? consejos de que para mí no tengo. O sea, yo escribo, sobre cosas que yo soy la primera en caer. Pero si tú eres consciente cada vez más, será más fácil salir, ¿no? Entonces, claro. pues yo el cambio muy, o sea, los cambios son muy poco a poco. O sea, o te pasa algo heavy ya. o los cambios van poco a poco. Mejor. Claro. No, pero mira, mucha gente mucha en gente entrevista en el canal y demás eh, y que luego han llegado a ciertos sitios y demás, muchos ¿han empezado en plan parón total, cambio radical de su vida y ponerse a pensar e intentar conocerse un poco para empezar luego a hacer otras cosas? Claro, es que a la gente le falta, o sea, yo ya te digo, yo por, por suerte pues porque lo he tenido desde siempre, ¿no? Siempre he pasado el tiempo sola y eso pues me ha, me ha ayudado. Pero y, y yo lo recomiendo mucho, o sea, es verdad que primero tienes que conocerte tú, pero luego pones pon lo que conozcas de ti al servicio de los demás y no busques más dentro de... o sea hay, hay un momento que ya, ya te has conocido, ya sabes hacia, dónde quiere, o no sabes hacia dónde quieres ir, pero sí que sabes cuál, qué quieres explotar de ti o, o en qué necesitas mejorar para, para vivir mejor. ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso siempre tenía un problema tremendo con la rumia. Ahora ya no. Ahora uh -huh. pues ya he conseguido, he conseguido pararla y, y darle la vuelta a las cosas. Pero durante muchos años, o sea, quedarme sola con, conmigo era, era chungo porque siempre era recuerdos... Y siempre venían los malos, digo, joder, pero si mi vida ha sido muy feliz, ¿por qué siempre tengo que recordar lo malo? Claro. <risa> lo que eso... cuenta que era natural, que era eso normal en el ser humano, ¿eh? Que era claro, eso sí, normal. sí, es lo normal, claro. Pero sí, al final, pues es un problema que, bueno, una vez lo tienes y ya sabes qué parte te hace más infeliz de ti, pues, oye, es trabajarla y buscar un poco la oportunidad en cada momento y ya está. Y es que tampoco hace falta más, ¿no? ¿eh? O sea, para vivir feliz... Y bueno, al final, esto es de lo que hablo en mi newsletter y yo creo que esto es lo que a la gente le gusta porque al final tranquiliza, ¿no? Tranquiliza a la <risa> normal. Segundo, que lo que te pasa a ti lo pasa a todos. Y tercero, que no necesitas una misión en la vida ni ser, ¿no? Ni. Claro. Ni ser súper espiritual, o sea, si ya ser muy espiritual y encontrar la felicidad por ahí y la grandeza y la sabiduría y todo eso, fenomenal. Métete a monje. Porque de otra manera, en el mundo normal no lo vas a lograr. Claro. No, no, está claro. Sí. Yo fui a la India y. Y vi gente ahí que decía, wow, conocí a una, una mujer muy especial y me contaba, guau wow, ya que hay de cada uno que viene y los estiman gurús porque vienen, no, tal, y no sé qué, y dice, no hace falta venirse a la India, y dice, yo vengo a la India porque me gusta y esas cosas y tal, pero no ves cada cosa que no, que no necesitas para vivir, ¿no? para ah, así. pero bueno. Pues nada, oye, eh, tu momento de anunciarte de nuevo otra vez y cortamos ya la entrevista porque llevamos casi ya una hora o 50 minutos que se ha pasado volando. Sí, eh. se me ha pasado muy rápido. Hemos hablado de algo de lo que a ti te interesa hablar, ¿verdad? Porque... ¿El, ¿El qué? Yo no sé si hemos hablado de algo de lo que a ti te interesara para tu canal, pero... <risas> Hombre, o sea, a ver una cosa. Mi canal y mi audiencia saben que esto es para conocer gente y aportar porque aporta mucho. Todo esto o sea es, es así o sea, la gente cuando ve el canal o las entrevistas seguro que algo saca y si no pues nada Pero yo te aseguro que saco y seguro que tú también Ay, <ríe> así que tu momento yo de spam yo saco de todo momento de otra vez venga la olla era la olla y la newsletter la olla de Wally, que tú lo vas a poner escrito muy bien escrito porque te lo voy a pasar yo <ríe> súper bien sí y nada, que, que le echen un ojo a la web si quieren y que al final yo escribo para todo el mundo, no se trata de hacer retiros yógicos con mucho incienso, de hecho, yo critico bastante ese, ese... A ver, critico tampoco, ¿eh? si a la gente le sirve, yo siempre digo, si te sirve, agárrate a eso. Claro, efectivamente. Pero bueno, eh, al final intento escaparme un poco de, de, de todo este movimiento que está habiendo, pues tan, pues tan individualista, tan no porque luego pues tú contigo te, te conoces y, y luego qué, y, y ya está, y qué. Claro. No, entonces es un poco lo que intento ayudar es a enfocar todas estas cosas que vayas descubriendo de ti o de los demás y de, y de tu día a día, ¿no? Cosas que nos puedan pasar a todos. Uh -huh. y ¿Cómo enfocarlas para que sean un poco menos dramáticas? O para que tú puedas pues, vivirlas como, como, como que forman parte de tu vida y ya está. Bueno, pues nada, pues lo he dicho. Eh, Paloma, ha sido un placer tenerte aquí, la verdad. Ver pues, ahí. Gente, gente inquieta, gente cuando... inquieta. ¿Eh? Ya, le, ya le daremos las gracias a Fernando. Claro, hombre, claro, sí, sí, ya, ya te avisaré cuando salga todo esto y nada, nos despedimos aquí y espero. Me voy a apuntar a ti en un ahora en un ratito. ¿vale? Y así a ver si aprendo algo más de mí mismo. A ver si aprendo. Vale. Venga. ¿Vale? Así que nada, nada un besazo y nos vemos. Adiós, Chao. Estamos...